El licenciado Carlos Schlenk, que es viceministro del Tesoro y de Crédito de Bolivia, viceministro, una vez más, bienvenido al Estudio Abierto, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches María René, eh, muy gustoso de estar nuevamente en su programa, un saludo para todos los televidentes. ¿no? A ver, viceministro, yo quiero creer, y Ramón me dice cándida, pero yo quiero creer que es falta de información o información a medias, eh, que habría provocado el que no uno, sino 33 mil personas traten de cobrar dos veces algún bono. Bueno, primero actualizar un poco los datos, ¿no? Hasta en dos días, días ayer empezamos a pagar el bono universal. Para el primer tramo, las personas entre 50 y 60 años. El día de ayer llegamos a pagar aproximadamente a 40 mil personas y hoy día eh, superamos las 69 mil personas. Es decir, que llegamos a un total en los dos días de 110 mil 140 personas que llegaron a cobrar el bono. Ahora, hubo rechazo, es decir, vieron personas que fueron a cobrar el bono que no estaban habilitadas. En total fueron 39.602 personas, 39 que es el 39.000. De estas 39.000, 12.661 eran personas que ya habían cobrado un bono, que quedaron inhabilitadas porque fueron a cobrar el bono canasta familiar o porque fueron a, co a cobrar el bono familia, porque tenían un hijo, porque eran apoderados, o porque eran personas que reciben una jubilación, o porque eran personas que estaban inmersas en lo que viene a ser el bono Guanazurduy, o los discapacitados, que están ligados directamente al bono Canasta Familiar. Eso en total fueron 12.661. Alto, alto, viceministro. Entonces, significa que si uno ha cobrado algún bono, algún, algún bono, no... ...no estás habilitado para el cobro del bono universal. Por ejemplo, si una mamá ha cobrado el bono de uno de sus hijos... ...¿en qué situación se encuentra? ¿Puede cobrar el bono universal? No. No puede cobrar el bono universal porque la mamá cobró el bono familia de su hijo. Por eso queda inhabilitada. ¿Y qué pasa con el papá? El papá, si no tiene un empleo formal que reciban sueldo, salario, ya sea del sector público o privado, puede cobrar el bono universal. Entonces, esa casa se vería beneficiada por el bono familia, por los hijos, ¿verdad? Sí. Y, y el, el padre y el, o la madre, el, el cónyuge que no ha cobrado por los hijos, se habilitaría como beneficiario del bono universal. ¿Estamos? Así es, correcto. Muy bien, sigamos con las cifras, viceministro. Usted ha dicho 39.602 rechazos, 12.661 que han cobrado algún otro bono. Así es. Luego tenemos un, eh, la siguiente cifra importante, que son los servidores públicos que reciben un sueldo de todos los niveles del Estado, ya sea el nivel central una gobernación, un municipio, universidad, fueron 5.133 personas a cobrar el bono sabiendo que tienen un sueldo, un salario, que trabajan en algún nivel del Estado. 5.133 personas. Esa gente, empleados públicos, ya sea del municipio, de alguna institución estatal, de algún ministerio, de alguna gobernación o... Eh, de algún ente del Estado, no cobran. No, no pueden cobrar. No se, por benefician... bien, es Muy bien, no se benefician con el bono universal. Sigamos, por favor, con la otra categoría. La otra categoría importante es que esto sí realmente es lo que eh, no es falta de información, al igual que catalogo lo mismo de los servidores públicos, porque son políticas de todo el Estado Nacional, eh, son los que fueron a dos bancos a cobrar el bono universal. <risa> Fueron cuatro mil cuatrocientos personas a dos bancos a cobrar el mismo bono universal. <risa> bueno, eh, ya con esos 4200 ahí podemos decir que es gente que quería burlar el sistema, ¿verdad? Así es, ¿no? Creyeron de que el sistema no funcionaba, que las bases de datos no estaban relacionadas, pero lo que no sabe la población o, o no quiere saber es que tenemos un registro personal de cada uno de, de los que fue a cobrar esos bonos y evidentemente si hubiera quizás alguna falla de sistema va a estar ese registro y obviamente se le va a seguir un proceso a esa persona para que devuelva ese bono y obviamente... Eh, no haga ese daño al Estado, a la población ¿no? porque estas medidas han sido una medida paliativa para pasar este bache que en el cual nos encontramos todos ahora el coronavirus no es algo que lo provocó el gobierno ni ningún país lamentablemente somos todos los países en el mundo que estamos viviendo esta crisis, esta pandemia y que de cierta manera estamos buscando alguna alternativa para poder pasar este bache, ¿no? Bueno, en este, en, dentro de toda esta fauna, ¿qué otra categoría tenemos? Luego tenemos eh, otros, otros profesionales que trabajan en el sector privado. Eh, te, ahí ya se consolidan la mayor parte de las categorías, ¿no? el, que son el registro de otros. Entre estas tres que les mencioné, los que ya recibieron un bono, los que fueron dos veces a cobrar, y los servidores públicos, estamos hablando de 23 mil personas aproximadamente, ¿no? El saldo, las otras 16.000, mil, se divide en varias subcategorías, algunos eran jubilados, algunos que trabajaban en el sector privado, que tenían NIT, que aportaban a las AFP, pero eran lo, lo, los números menos significativos, ¿no? Los más importantes son estos tres y obviamente lo que deja en tela de juicio, ¿no? Que si realmente... ¿Le faltaba información o que realmente querían ir a cobrar dos veces un beneficio que no le correspondía? No? Bueno, eh, pasa que lo que usted está haciendo es muy didáctico, está respondiendo a las preguntas que nos hacen nuestros televidentes. Vámonos a Cochabamba, Bariel, ¿tienes preguntas? Justamente en esa línea, querida María René, buenas noches, buenas noches al viceministro en la sede de gobierno también. Eh, hay gente que nos escribe y que nos dice, por ejemplo, eh, yo me divorcié eh, y eh, mis hijos viven eh, con, eh, digamos que uno vive con la mamá y el otro vive conmigo. Eh, ¿Qué pasa en el caso de los padres de familia divorciados eh, específicamente con el bono familia? ¿Pueden cobrar ambos padres? Eh, ¿cómo, se, eh, ¿Cómo se hace el control? ¿Cómo se hace el control? tenemos un cruce de información lo, con lo que viene a ser el CEGIP y el registro civil. Cuando uno, eh, obviamente, es casado con una persona, esto está registrado en el mismo carnet de entidad, en el mismo CEGIP, y que ha cruzado, obviamente, con las notarías y con el, los registros civil, de que contrajo, obviamente, un matrimonio. Entonces, si uno se ha separado, puede ser informalmente decir cada uno tomó su rumbo, eh, legalmente todavía siguen casados porque no han hecho el trámite administrativo correspondiente para estar separados, divorciados, digamos, no legalmente, el concepto sería divorciado. En ese caso, cada uno por su lado, si no hubiera hijos, pudiera cobrar el bono universal. En el caso de que solamente están separados porque tuvieron alguna discrepancia en la pareja, pero no hicieron el trámite legal de separación, no puede cobrar uno de ellos el bono universal, ¿no? Tendría que ser solamente uno, ¿no? Y el otro, como apoderado, cobraría solamente el bono familia por su hijo. ¿no? Bueno, ahí están muchas preguntas. Apenas iniciamos el programa, empiezan a llegar muchas otras. ¿Qué pasa con personas, adultos mayores que no son beneficiarios de la renta dignidad? No tendrían problema, deberían cobrar el universal. El bono universal, eh, María René, es para las personas de 18 años hasta los 60 años. Las personas superiores a esta edad tienen que ir a inscribirse a la renta de vejez porque ellos reciben una renta de dignidad de acuerdo a normativa y les correspondería cobrar el bono canasta familiar. Esos Ahora... son los rangos y son las características de cada bono aprovechando el alcance nacional del de programa. Me gustaría, por favor, que especifiquemos el, dónde deben ir estas personas, cuándo, en qué horarios o qué teléfono de consulta para tener más información, para que puedan beneficiarse de estas dos situaciones, del bono canasta en su momento y también, también más adelante, tal vez de la renta dignidad. Sí, María René. Primero que nada, tienen que acudir a las oficinas de la gestora. ¿no? Hay un número gratuito para hacer las consultas respectivas, que se lo puedo dar un poco más adelante, pero la gestora es la encargada de llevar el registro de lo que viene a ser la renta dignidad y el bono Juana y también que está ligado justamente al Ministerio de Salud. Luego, lo que viene a ser el bono de discapacitado, todos van a cada uno de los municipios para hacer su registro respectivo. Estos tres bonos donde se inscriben es en cada una de estas instituciones. Se va a aperturar la economía, como ya lo anunció la presidenta, y algunas actividades y algunas oficinas, obviamente, el día lunes 11 de mayo. Entonces, a partir de esto estos día lunes 11 de mayo en su carnet respectivo, pueden acudir, obviamente, evitando las aglomeraciones, a hacer las inscripciones que faltasen para poder cobrar el bono canasta familiar. Estos tres Subcategorías, subcategoría, si usted quiere, que reciben la renta de dignidad del bono Juan Azurduy o lo que son los discapacitados, son los que se habilitan para recibir el bono Canata Familiar. Esos son obviamente los universos que se han definido. Luego, para lo que viene a ser el bono eh, Familia, que se le asigna a los niños… Se, eh, se supone que en la gran mayoría ya están inscritos en tanto los colegios fiscales y privados. Sin embargo, el nivel inicial normalmente tiene su retraso, ¿no? Entonces, a partir del lunes 11 de mayo también pueden recurrir a lo, sus unidades educativas que van a hacer la vinculación directa con el Ministerio de Educación para realizar las inscripciones correspondientes y puedan acceder al pago del bono familia. Y el bono universal, obviamente, ya en base al cruce de información que se tiene con el CEGIP, aquí no hay ninguna donde inscribirse. Ya tenemos toda la base de datos en base a ese universo de personas que tenemos segmentada y el índice de beneficiario Hemos recurrido a lo que han sido las planillas del Ministerio de Trabajo, las planillas que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de todo el sector público, las AFP, los aportes a la seguridad social, todo lo que viene a ser obviamente los tres bonos que están pagándose de lo que se tenía anteriormente, renta dignidad, guana y todo lo que son los discapacitados, y también los dos bonos con el tema de la pandemia que viene a ser canasta familiar y el bono familia. Todas esas bases de datos las hemos cruzado y se ha definido el universo aproximadamente 4 millones de personas que van a percibir el bono universal. Ya está habilitada, María René, la página web donde pueden entrar directamente y revisar si es que con su número de carnet de identidad y su fecha de nacimiento, si están habilitados. La página se llama bonouniversal.gestora.bo. Ya está habilitada. Tuvimos un problema con nuestra página web el día de ayer porque hubo obviamente eh, algunos hackers que quisieron eh, tergiversar la información, manipular nuestra base de datos, lo cual no pudieron realizar, pero sin embargo no nos dejaron trabajar eh, en la transmisión de información de quienes estaban habilitados o no. Eso ya fue solucionado el día de hoy. Usted puede realizar si quiere la consulta en vivo pone en su buscador bonouniversal.gestora.bo y ahí le aparece directamente que introduce el número de documento de identidad, su fecha de nacimiento y luego le va a indicar si está habilitado o por qué no está habilitado. Bueno, le agradezco mucho información muy clara, viceministro, la que nos ha permitido compartir con toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias a usted María René. Un saludo para todos los televidentes.